Filtraciones, aguas negras y el techo a punto de caer son algunas de las condiciones que afectan a quienes diariamente visitan el área de comida del mercado de este municipio de San Francisco de Macorís. Reina Fabián, una de las comerciantes, describe la problemática. El problema es que yo no sé qué poner la, la, la cosa, la mesa. Porque donde quiero un caño de agua. Mira cómo entaponado, porque no hay tubo. Lo tuve que entaponar, porque me va a jugar del agua. Sin embargo, cuando llueve, y ahí salen ratones, cucarachas, todos los tipos de pájaros, gusanos y de todo. Y la gente no compra porque es que le da esto. Que viene todos los días y lo mira y viene mañana y no vuelve más. Es que lo mira y vuelve y está Recordamos que en principio la gestión actual del ayuntamiento de este municipio habría propuesto la remodelación de ese importante punto de venta, pero hasta la fecha. No se ha realizado grandes cambios. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional.